Ay ah, mire ese niño. Ya no, ya, ya no niño. Ese pues está muy raro, ese ese sí no, no es un niño. ¿Y ese? ¿Y ese cuadro de dónde llegó? Yendo por las calles de Querétaro, me encontré con una tienda de antigüedades. Por lo que pasamos a ver las cosas buscando objetos interesantes para mi colección. Para no incomodar al dueño del lugar, no grabé ni hice preguntas, solo admiraba cada increíble cosa que ahí tenía. Hasta que él mismo se dio cuenta de nuestro interés por la galería, y él solo comenzó a decirnos sobre los extraños fenómenos paranormales que ahí pasaban, y sobre los espíritus que algunos objetos tenían impregnados. Hasta ese momento seguía sin grabar, pero comencé a hacerlo hasta que él señaló un cuadro y mencionó que estaba embrujado. ¿Hay un niño? ¿Hay un de esos niños llorones? ¿Tienen? ¿Tienen esas pinturas de los niños llorones? No. Esa, esa pintura entonces está... Fue eh, una familia inglesa que no sé quién se alineaba. Una familia, unos ingleses que tenían de vivir acá. que porque una tienda pudieron vivir. Y el mismo pues, no iban a entrar en la casa, quizás es la familia, viviendo, así, sí. y no, que estarían viviendo Sí. No, cuelga, no se quiere ir aquí. El cuadro no se quiere ir. ¿Cuántos años tendrá ese cuadro? Eso es como de los 40-50, es un pintor reconocido, contemporáneo, Diego Rivera. Ajá. Es conocido pintor. Cuarenta, sí. los 40, 50. Entonces, dice que ese cuadro pues tiene como una energía... Sí, eso sí, sí, yo uh, tengo que percibir O algo hay algo, de luego... De luego? ¿Hay este? De que no no, se le o sea, el Ay. Dijo que él tenía la sensibilidad para ver las energías y sentir los espíritus que los objetos tenían impregnados. Y que el cuadro de la niña con su madre tenía una energía bastante fuerte. Es como si el espíritu de la niña aún viviera dentro de la pintura. Al preguntarle sobre su historia, no sabía en realidad a quién había pertenecido. Solo atinó a decir que era de una familia inglesa. Muchas de estas cosas le habían llegado de diferentes haciendas y lugares antiguos, por lo que algunas energías de sus anteriores dueños se habían quedado en los objetos. Esta era una edición de un artista de Estados Unidos, Shirley, Shirley Temple. Okay. Ay. Me ya tiene sus 100 años. ¿sí? 100 años. Uh -huh. Y cerró los ojos, todavía tiene el mecanismo de los ojos. Uh -huh. O sea que esas no se vendieron como que en jugueterías, es una obra artística. ¿Cuál? Bueno. Esa muñeca. Sí, ¿eh? No, pues todo es artístico, todo lo que hacían antes era artístico. De hecho, sí, ¿verdad? Que sí, sí. eran piezas. Tiene todos los modos. De pronto tiene ya sí, algo. Dos. ¿Eh? Estas dos. Ajá. Es no, que. Pero si quiere ver cosas aquí, los dejo ahí quedarse en la noche. ¿no? Sí, de verdad. De... <risa> no, no voy a estar con un hijo que los veo y luego pico los ojos, <risa> los cabellos, a la mera hora ya... le andan corriendo, <risa> O sea que sí hay cosas. Sí. Extrañas. Mira, estos hasta tienen, tienen como dientes muy reales ahí. Las muñecas eran otros de los objetos que pudiéramos interpretar como embrujados. Dos de estas, bastante antiguas, tenían algo que las poseía. Quizá la energía de la niña a las que pertenecieron, haciendo que estas despidieran una sensación paranormal. Lo que más me extrañó fueron sus dientes, y es que, si hubiéramos revisado más a fondo, pudiéramos descubrir si estaban hechos de hueso o bien pudieran ser dientes reales. Pero por el momento no quise indagar más, porque aún no teníamos la confianza con el Señor. Otros de los sucesos que hacen de esta tienda un lugar paranormal es una macabra historia. Y es que nos platicó que este edificio había pertenecido en la antigüedad a la Santa Inquisición, junto con las casas aledañas. Y que durante las restauraciones y ampliaciones se habían descubierto más de 20 esqueletos. Quizá personas que fueron torturadas y asesinadas por el santo oficio en aquella época de oscurantismo. Esa era la razón de que también se movieran cosas, se escucharan ruidos o se sintieran presencias sobrenaturales. Ay, ah, mire ese niño. Pero uh -huh. sea, si lo observa, ya no es un bebé. Es un enano. Es como un enano, ¿verdad? Sí. Uy, sí es un enano. Nomás lo vi ya. Él, si lo observa, ya no, ya, sí. ya... no tiene cara de niño. Uh -huh. Pues estamos está muy raro ese. Ese sí no, no es un niño. Sí, sí, sí, sí siente... Sí se siente el yo con cuando entré. Ay, claro. Uh -huh. Este misterioso cuadro también tenía una extraña energía y más inverosímil aún es que a primera impresión parecía el retrato de un niño, pero al observarlo mejor, nos damos cuenta que en realidad es un enano. Pinturas como estas antiguamente inmortalizaban a personas con enanismo que eran parte de los shows de fenómenos o circos, algunos por su pequeño tamaño eran dignos de ser mostrados como fenómenos y la gente pagaba por verlos. Este es un cuadro escalofriante, por el espíritu que mora en él, pero también misterioso por su desconocida historia. Me quedé preguntando, ¿quién sería este? Ah, esos son... Este es el recogio uh, de, de este. ¡Wow! Ah. Ay, sí, es Abraham Lincoln. Uh -huh. Uh -huh. Abraham Lincoln, ¿y este usted? no lo reconoce? ¿Su esposa? Uh -huh. Wow, Estas son? son fotografías. ¿Qué se con, llaman dagorrotipos, son las primeras fotografías. Dagorrotipos, exacto. Se hacían con... ¿Eh? con sello. Aquí traen, hermanos, escudo. un millón de dólares. Uf, Uf, un millón de dólares. Uh -huh. Uy, qué ah. lindo. Aquí en México no hay mercado, ya se van a subasta. Se bien. van a subasta. Mira. Entonces esta es su esposa. ¿Perdón? Esta es la esposa de... No, feliz, se dio nunca, me casé nunca. <risa> me quitaron mis centavitos, señor. Fui feliz. Fui feliz. La <risa> esposa de Abraham Lincoln. La esposa de Abraham Lincoln. La pareja la tiene, wow. ¿Un millón? ¿De...? Se cotizan en un millón de dólares. De dólares. Qué lindo. Wow. De la vida, me lo voy a tocar aquí de Navidad. ¿no? Ah. Lo voy a acá en Santa me gusta, está litos. Y, y no sirve, no tiene pila, no nada. No, Ajá. Sí. Lo, lo bajé yo, estaba más abajo. Lo saqué yo. Y me lo alzó él, él lo puso. Y en la, la noche, como a las ocho de la noche, estaba. Está, baile, baile, se estaba moviendo. No tiene pilas nada. ¿no? no tiene ¿no? pilas no amigos, su novia y, yo. y se sí. estaba moviendo solo. ¿Tabá? Y es que sí tiene aquí tantos objetos antiguos que pues las energías, ¿verdad? Sí, pero casi la mayoría no trae. creo que al momento que las toco, yo siento Ya siente. Blows, pero no. Pero entonces siente sí. que ese cuadro del fondo, De la cuadro, sí? sí. Aquella pintura también, las muñecas también. El, la pintura y las muñecas. Uy, está impresionante. Finalmente compré tres piezas. Una de ellas merece un video aparte, así que no les diré qué fue. Nos tomamos la foto del recuerdo y prometimos volver a que este amable señor nos contara más historias paranormales y de la historia en general. Si visitan su tienda, díganle que los recomendó Oxlack. Denle like al video y recomienden este canal. Suscríbanse para que les llegue la notificación de cuando suba la segunda parte. Nos vemos en el siguiente video.